Es la que proporciona al gobierno dictatorial de Nicolás los recursos financieros, diplomáticos y recursos militares que necesita para sobrevivir. Que el mandatario saliente finalmente aprobara la iniciativa del Congreso que inyecta 900 mil millones de dólares. Hola a todos y bienvenidos a su canal Noticias al Día, donde lo que la gente rumora como un chisme aquí lo contamos como primicia. Y antes de comenzar no se les olvide, como siempre, suscribirse a nuestro canal, activar la campanita y compartirlo con todos sus amigos en redes sociales. Ahora sí, comencemos. Estados Unidos reclamó al país asiático para que libere a 12 hongkoneses. Su único delito es haber huido de la tiranía. El juicio de los activistas comenzó este lunes, el cual fueron detenidos cuando intentaban llegar a Taiwán por mar. El miembro más joven del grupo tiene 16 años. Estados Unidos, por medio de la embajada en el país asiático, instó al gobierno dictatorial de Beijing a liberar inmediatamente a 12 activistas hongkoneses que fueron detenidos el pasado agosto cuando intentaban salir de la excolonia británica barco rumbo a Taiwán. Declaró un portavoz de la embajada estadounidense, donde su único delito es haber huido de la tiranía. 10 de los 12 acusados comenzaron a ser juzgados este lunes en Shenzhen. El país asiático de corte comunista no se detiene ante nada para impedir que sus ciudadanos vayan a encontrar la libertad a otro lado. El más joven del grupo tenía 16 años. Fue detenido en una embarcación a 70 kilómetros al sureste de la excolonia británica el pasado 23 de agosto. Luego fueron entregados a la policía de Shenzhen, una metrópolis del país asiático continental cercana a Hong Kong. Sus familias anunciaron que el proceso de 10 de ellos comenzaría este lunes a las 2 y media hora local. Los otros dos menores en el momento de los hechos serán juzgados por separado en una fecha que todavía no se conoce. Se les acusa de haber cruzado la frontera ilegalmente dos de ellos también fueron acusados de haber organizado la huida para el grupo algunos estaban amenazados de ser investigados en Hong Kong por su implicación en las manifestaciones pro-democracia que como bien sabemos sacudieron la ciudad el año pasado ya en 2020 con la contaminación de la pandemia lógicamente las manifestaciones censaron además a finales de junio se aprobó una nueva ley sobre la seguridad nacional que es muy restrictiva Estados Unidos, por medio de la embajada en Beijing, precisó que su consulado de Cantón había solicitado poder asistir a la audiencia del lunes, pero según los familiares dijeron que se trataba de un caso secreto y que no se admitiría ni público ni prensa a la sesión. Solo los familiares pueden pedir permiso al juez a causa de la pandemia. Los habitantes de Hong Kong no pueden entrar en el país asiático continental en este momento. Los familiares de los detenidos aseguran que se les impidió contratar a sus propios abogados y que las acusaciones contra ellos tienen una motivación netamente política. El director del programa de Amnistía Internacional en Hong Kong, Lam shun dijo en una declaración que el grupo dudaba que los juicios fueran justos. Amnistía dijo que los acusados se unían a la audiencia por video, supuestamente debido a las preocupaciones sobre la contaminación de la pandemia y que los familiares no podían asistir debido al periodo de cuarentena de dos semanas requerido. En segunda noticia, un oficial venezolano destapó la olla y revela cómo opera el crimen organizado en su país, el papel de los grupos insurgentes, los narcos y los militares. Regulumberto Díaz Vega, general de la Brigada de Guardia Nacional Bolivariana, detalló las actividades ilegales de estos conglomerados criminales que están presentes en el territorio venezolano desde hace bastante tiempo, pero se incrementaron con la llegada de la revolución bolivariana. La coincidencia de actores estatales y no estatales y una red global interconectada de actividades delictivas es la que proporciona al gobierno dictatorial de Nicolás los recursos financieros, diplomáticos y recursos militares que necesita para sobrevivir. Es fundamental este apoyo para afianzar aún más la posición de la represión en un momento en que los venezolanos se enfrentan a una pandemia, el cual está llevando a una de las peores crisis humanitarias del mundo. Así lo destaca el general de la Brigada de la Guardia Nacional Bolivariana en situación de reserva activa, Regul Humberto Díaz Vega. Este oficial, quien en noviembre de 2002 fue dado de baja por ser uno de los militares que se instalaron en protesta contra el gobierno de Hugo Chávez en Caracas, en la Plaza Francia de Altamira, asegura que para nadie es un secreto que las transnaciones del crimen organizado tienen tentáculos en todo el mundo y en Venezuela, que no es la excepción. Están presentes en nuestro país desde hace mucho tiempo. Las actividades ilegales de estas transnacionales del crimen organizado hace bastante tiempo, lo reitera pero se incrementaron a partir del 2000 con la llegada de la revolución bolivariana y se han transformado para mal durante el gobierno de Nicolás especialmente desde la creación del arco minero en el estado bolívar al sur de Venezuela. Es bien sabido que no existe consenso general para definir el crimen organizado, pero de acuerdo a la Convención contra el Crimen Organizado de las Naciones Unidas, se entiende como grupo criminal organizado a un grupo estructurado de tres o más personas que actúa de forma concertada con el objetivo de cometer al menos un delito grave y obtener directa o indirectamente un beneficio económico o de otro tipo. No obedecen a ninguna ideología en particular, ni religión, estas redes criminales su último fin es conseguir dinero para lucros personales o para las finanzas de sus organizaciones. Esa es la estrategia de los carteles de droga como el de Sinaloa en México, la GESOLAC, el Ejército de Liberación Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y para mí dolorosamente lo digo, también lo hacen algunos grupos de la FAM, Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Así lo afirmó. Y siguió afirmando lo siguiente A mi manera de ver las cosas, estas redes del crimen organizado que operan en Venezuela Son un conglomerado criminal Muchas veces en los grupos de conversación o foros en los que interactúo frecuentemente Me preguntan, ¿qué será necesario para que la auténtica fam despierte sin miedo Y confronte a estos criminales que están devastando el país? Simplemente y sin una respuesta más esperanzadora le respondo No es tan simple Mirando las cosas desde afuera tenemos no como un ejemplo, sino como una vergüenza al general Vladimir Padrino López, que pertenece a un conglomerado transnacional del crimen organizado. Ellos no obedecen a ninguna ideología en particular, ni tampoco tienen ninguna clase de amor por su país, ni por la soberanía y mucho menos por su institución, ni se diga por la cacareada presencia extranjera que dicen rechazar. Ellos sí son verdaderos traidores a la patria. Así lo terminó de afirmar explica también el general que esos grupos organizados convergen logísticamente para cometer delitos y tener dinero para financiar sus organizaciones o para aprovechamiento en particular. Incluso he llegado a pensar, para darles el beneficio de la duda, quienes se metieron en esto del crimen transnacional organizado? Quizás no sabían ni se imaginaban la dimensión de lo que ellos representan. Y ahora huyen hacia adelante porque si se salen, quizás su vida corre peligro. Y si siguen, la justicia en algún momento los alcanzará. Están atrapados sin salida. Es hora de que detengamos esto que está ocurriendo en Venezuela. Los venezolanos no nos merecemos estar en manos de estos grupos criminales. Estamos seguros que en ningún lugar del mundo está ajeno a las redes del crimen transnacional organizado y que operan en áreas multicontinentales controlando espacios urbanos e incluso subregiones. El general Díaz Vega considera que para lograr ese objetivo, común primero los actores no estatales eventos como el Ejército de Liberación Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y las Fuerzas Bolivarianas de Liberación, por ejemplo, colaboran con las organizaciones criminales o en algunos casos se convierten en redes criminales para financiar sus operaciones. Los actores no estatales como los colectivos, entre otros, convergen logísticamente con los actores estatales como el caso del gobierno dictatorial de Nicolás y las instituciones que lo conforman. Los superfacilitadores son los eslabones claves en la cadena que mueve productos ilícitos como son los siguientes, cocaína, diamantes de sangre, madera de conflicto, seres humanos. Es la manera como tienen las relaciones para llegar y conectarse con el próximo círculo concéntrico de actores. Un buen ejemplo de este tipo es el superfacilitador facilitador Alex Saab, hoy preso en Cabo Verde. En tercera noticia, Wall Street cerró al alza con nuevos máximos tras la firma del plan de estímulo. Los tres índices principales del parque neoyorquino marcaron nuevos récords luego de que el mandatario saliente finalmente aprobara la iniciativa del Congreso que inyecta 900 mil millones de dólares a la economía tras mostrarse reticente a hacerlo la semana pasada. De esa forma Wall Street cerró este lunes con ganancias y sus tres principales indicadores registraron máximos históricos tras la decisión del presidente Donald Trump de firmar un nuevo plan de estímulo de 900 mil millones de dólares para paliar el deterioro de la economía debido a la pandemia. La jornada marcó tendencia tras la firma de Trump de un proyecto de ley que incluye el segundo plan de estímulo aprobado este año en el país por 900 mil millones de dólares y otros 1.4 billones para financiar administración hasta septiembre de 2021, aunque todavía queda pendiente la cuestión de los cheques directos a estadounidenses. Después de una semana sembrando dudas sobre su aprobación, Trump terminó ratificando el rescate, dicho esfuerzo aprobado por los republicanos y los demócratas en el Congreso. El texto prolonga las ayudas federales para los desempleados y concede préstamos avalados a las empresas. El mandatario exigió de nuevo el pago único de 600 dólares a millones de contribuyentes para compensarles por la pandemia y elevarlo a 2000 dólares, algo a lo que se pone su propio partido. Las esperanzas están puestas en las vacunaciones que comenzaron en Estados Unidos y Europa, según Wall Street. Pero también está pendiente una potencia ola de contagios provocada por las reuniones familiares en estas fechas, algo que no han tenido en cuenta. Y estas son nuestras tres noticias el día de hoy. No se les olvide entonces activar la campanita, suscribirse a nuestro canal, compartirlo con todos sus amigos. Gracias por sus saludos y chao, chao.